La Plaza Bolívar de Maracay, el Cuartel Paz, la Escuela Básica, los barrios de Maracay, la Maestranza, César Girón, las calles, las avenidas, la Constitución, la Avenida Bolívar, la Barraca. A lo negro. La Coromoto. Pero ahí me la pasaba yo. a ah. Caña de azúcar. ¡Ay, Maracay! ¡Ay, Maracay! ¡Cómo te quiero! Felicito a Maracay por su nuevo alcalde. Pedro Bastida. Felicito a Aragua por su nuevo gobernador. Lo Felicito al pueblo de Aragua por su conciencia y la gran lección que han dado el pasado 23 de noviembre. De aquí se fueron los traidores, los echamos. Y ahora comienza el desafío de convertir a Maracay en una bella ciudad socialista, de convertir a Aragua en un Estado socialista, donde mande de verdad y sea el pueblo, el poder popular, las comunas, las comunas populares, el socialismo, la propiedad social, el socialismo, los valores humanos, la solidaridad vamos a convertir pues esta tierra que es muy bonita en el paraíso del socialismo Maracay y Aragua yo solo quería decirles esto que los felicito me siento orgulloso del pueblo de Maracay me siento orgulloso del pueblo de Aragua de sus mujeres de sus hombres de sus muchachas de su juventud, de sus estudiantes, de sus batallones, de sus patrulleras, de sus patrulleros, de sus soldados, de sus trabajadores. Y ahora, bueno, para que se cumpla el U.A. Chávez no se va, enmienda por el pecho. Ahora viene la enmienda por el pecho. Vamos pues, eso sí, eso sí, solo les pido dos cosas, ya lo dije, ya va, para que se cumpla eso, dos cosas, la enmienda, yo no voy a estar esperando hasta el año que viene, no, hoy comienza la campaña por la enmienda constitucional. que hacerlo, y hacerlo bien, y hacerlo rápido, y hacer la enmienda y ganarla por nocaut, así como ganamos en Aragua, así como ganamos en Maracay. Por otra parte, le he pedido al gobernador, le he pedido... Le he pedido al gobernador, ISEA, que me habilite una oficina aquí en Maracay. Porque voy a venir aquí con mucha frecuencia. Porque ahora sí es verdad que aquí en Maracay, manda Chávez con el pueblo, con ISEA, con Bastil. Aquí, en esta gobernación había una partida de traidores que decían que Chávez mandaba en Caracas y que aquí mandaban ellos. Ahora llegó el día, aquí está Chávez en la gobernación de Aragua para gobernar con ISEA, para gobernar con Bastida. Para gobernar obedeciendo al pueblo. Porque ese es un perfil del socialismo. En el socialismo manda el pueblo. En la revolución manda el pueblo. ¡Viva Maracay! ¡Viva, ¡Viva agua! ¡Viva! ¡Patria socialismo! ¡Viva! ¡Venceremos! Saludos a mis amigas y amigos de Maracay este primero de diciembre y les adelanto mis deseos porque pasen un diciembre muy feliz una feliz navidad una feliz navidad y trabajando por la enmienda en navidad rumbo al año nuevo 2009 inicio del nuevo periodo revolucionario un abrazo a Maracay con todo mi corazón buenas tardes Muchas gracias.